Hola, ¿qué tal queridos amigos? Feliz viernes para todos, primer viernes de este mes de diciembre y nos ponemos en la santa presencia de Dios. Los invito para que al iniciar nuestro día, nuestra jornada, leemos gracias a Dios. Con toda la alegría que significa este mes de diciembre, la Navidad, la comida, el compartir, con todo, todas esas cosas que estamos preparando, arreglando en nuestra casa, iniciamos este día y nos ponemos en la presencia de Dios. Señor Dios, te damos gracias por este nuevo día. Te damos gracias, Señor, por todas las bendiciones. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, vamos a meditar hoy el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos 27 al 31. En aquel tiempo, dos ciegos seguían a Jesús gritando, ten compasión de nosotros. Al llegar a la casa, se le acercaron los ciegos y Jesús les dijo, ¿creen que puedo hacerlo? Contestaron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, que suceda conforme a su fe. Y se les abrieron los ojos. Jesús les ordenó severamente que no se lo contaran a nadie. Pero ellos al salir hablaron de él por toda la comarca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, también vamos como estos ciegos delante de Jesús. Señor, ten compasión. La ceguera espiritual, la ceguera física, los diversos problemas, las angustias. Y siempre con su alegría, como dice la canción, pero también con sus luchas, con sus angustias, con sus preocupaciones. Todos, todos llevamos una cruz. Y por eso hoy le decimos al Señor, Señor, ten compasión de nosotros. Ten compasión de nosotros, Señor. Padre Celestial, en tus manos nos ponemos. apiádate de nuestras miserias, de nuestras luchas. Danos tu gracia y tu bendición, que la necesitamos, Señor. Abre nuestros ojos para ver tu presencia figurada en tantas realidades cada día. Danos, Señor, la gracia de poderte ver. Amén. Feliz día para todos, queridos hermanos.